Vamos a hablar de Docker. ¿Cuántos de ustedes habéis escuchado hablar de Docker antes de llegar aquí? Un par de ellos, porque es una cosa muy nueva. Docker solo tiene dos años y es una cosa que está súper en boga y súper está súper cool. Si queréis ser hipster de la programación, tenéis que saber lo que es Docker. Entonces mi objetivo es que por lo menos os suene y que cuando el año que viene todo el mundo se haya pasado Docker y todo el mundo lo por lo menos sepáis de que que es eso si buscáis docker en wordpress a lo mejor os no sale los pantalones de levi pero es porque habéis puesto una s de delante que es dockers pero esto es con s, sin s y qué es docker, docker es la bañera esa que tiene entre contenedores pues es un nuevo sistema de virtualización no es tan nuevo en realidad pero docker lo ha hecho es mejorarlo y, y optimizarlo y y es un sistema para desarrollar en Wordpress o en cualquier aplicación mucho más avanzado, mucho más ligero, mucho más portable que todo lo que había hasta ahora. ¿Lo sirve? Vamos, vamos, primero voy a hacer una pequeña introducción para, que se, para situarnos qué, qué son la, los ordenadores, las máquinas virtuales y después entraremos cómo usar esto ya en Wordpress o en cualquier aplicación, pero vamos, como aquí estamos en el momento de Wordpress hablaremos de Wordpress. Yo que es un sistema para, como ahí, para crear, transportar y ejecutar cualquier aplicación en cualquier sitio. La, el problema que hay hasta ahora con los desarrolladores y la, los sistemas es que tú desarrollas tu aplicación en tu ordenador, en tu sistema, que es un Windows, un Linux o lo que sea, después lo subes a otra, a la nube, a, a un sistema de hosting o lo que sea, que tiene otro sistema operativo, tiene otra otros recursos, tiene otras cosas, y hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Entonces hay muchos problemas. Siempre en las empresas grandes que tienen un equipo de administrador de sistemas y un equipo de desarrollo, pues esto falla, los administradores de sistemas dicen que la culpa la tiene un desarrollador, los desarrolladores dicen que la culpa la tiene el sistema. Entonces, Docker eh, elimina la fricción y mejora todo esto. Y, y con Docker tú Tú haces una aplicación teniendo debajo este del sistema y lo puedes poner en una tablet en un móvil en amazon cloud en amazon en google no sé qué todo funciona exactamente igual no hay que cambiar absolutamente nada y solo lanzando un comando docker el sistema tiene dos partes el docker de engine que es un poco la, el, el núcleo que empaqueta todo lo que todo lo feo no todo lo que eh, falla en todos los demás sistemas y el docker hack es un cloud que es donde se bajan las aplicaciones tú eh, lanzas el comando Docker y dices quiero un WordPress no sé qué y él si lo tiene en tu sistema te lo carga y si no se lo baja del Hub ahí, ahora veremos ahí ya miles de aplicaciones dentro del Hub la gracia de Docker es que el ensamblado es muy rápido no hay que estar una semana preparando el sistema no hay que estar con un comando y tres segundos en, al final de la ponencia veremos cómo lanzar un WordPress desde que tú escribes quiero un WordPress hasta que lo tienes, te saltan tres segundos exactamente. Y ensamblar rápido y, y sirve para el entorno de desarrollo, el entorno de QA el entorno de producción. Si no sabes el entorno de QA, que es una cosa que solo usan las empresas grandes, es, es calidad. Entonces, cuando tú tienes una, una aplicación que en tu sistema funciona perfectamente, se lo das a la gente de QA, de tu empresa, y se vamos a probar. Ahora vamos a meter un millón de usuarios a la vez en la empresa, que yo meto por todos lados, claro. Pues el de Cuba solo manda el desarrollo, el desarrollo se carga en el padre del de Cuba y tiene que mejorarlo, y si funciona o no funciona, pues todo con Docket, todo va pasando por todas estas fases sin tocar nada. Entonces, es mucho. Es mucho mejor. Con la misma aplicación, se hace todo lo mismo, funciona eso, en portátil, en data center, en máquina virtual, en todo sitio Una especie como de Java, pero más. Muy distinto ¿no? ¿Por qué gusta los desarrolladores? Porque puede hacer cualquier aplicación en cualquier lenguaje, Ahí ya máquinas dockers de todo, 13.000 aplicaciones había disponibles anoche, que es la, primera vez, la última vez que lo mire. Eh, se puede hacer la máquina totalmente portable, tú diseñas una máquina una vez y ya está, ya la tiene para la, toda la vida. Y se la puede pasar a tu equipo, si después uno se de la empresa y entra otra vez, ya tiene la máquina configurada, todo portable, eso es el, el éxito que ha tenido también lo que ahora mismo y porque le gusta a los administradores porque pueden diseñar un estado estandarizado se lo dan a los a los desarrolladores y los desarrolladores ahí se la habían es súper ligero y escala también muy bien no da ningún problema es un, una maravilla no, explica por qué docker es tan bueno y que cambia a todo lo demás en principio ahí se, o sea, cuando se inventaron los ordenadores pues había un ordenador que había en una sala como esta a lo mejor y después fueron haciendo más pequeños, más pequeños, más pequeños hasta llegar a lo que tenemos ahora pero después se vio que después la primera revolución que hubo con esto de las máquinas virtuales fue esto que es el, el sistema de máquinas virtuales que es poder meter más de un ordenador virtual en un ordenador físico como los ordenadores tienen muchos recursos tienen recursos que no utilizan y que tienen el 99% del tiempo procesado está parado la memoria RAM si tiene un ordenador grande con 8 memoria RAM a lo mejor usa 2 pues, pues mete más de un ordenador en una máquina entonces un esquema típico de un ordenador virtualizado que por ejemplo si tenéis un hosting seguramente estaréis en una máquina virtual, esto significa virtual machine y la máquina virtual es así tiene el servidor físico el sistema operativo que tiene ese servidor físico, que si está en un hosting será un Linux. Un sistema de hipervisor, que es el sistema que levanta todas las máquinas virtuales. Y después tenéis la máquina virtual, que es así de grande. Porque la máquina virtual tiene su propio sistema operativo, aparte del sistema operativo del hosting. Su librería o lo que usa la aplicación y la aplicación. Y si quieres tener otra aplicación por ejemplo aquí está la aplicación a y si queréis tener una versión por ejemplo de wordpress con en vez de wordpress.4.2 con 4.1 pues tenéis que montar otra máquina virtual con otro sistema operativo otra librería otra entonces todo es un sistema entero cada, cada máquina virtual es un sistema entero y que es la revolución que, ha, que trae Dock, que, que es que cuando si tú necesitas una aplicación necesitas un wordpress necesitas un apache un engine, o lo que sea no te hace falta tener un sitio operativo entero y tener todo, te hace falta solo lo que te hace falta, solo lo que es UTAN. Entonces, do que en vez de el concepto de máquina virtual, que es una máquina entera, introduce el término de contenedor. Que un contenedor es, en realidad es una máquina también, pero que solo, solo ocupa de tamaño lo que necesita por ejemplo, típicamente un ejemplo que ponen en la página de Dock es que un Ubuntu instalado desde cero sin ningún añadido, sin nada puede ocupar lo menos un giga o un giga y pico, una máquina Dock con Ubuntu que hace exactamente lo mismo ocupa 128 megas puedes poner 10 Ubuntu en la misma máquina en vez de eh, una máquina virtual Dock lo que hace es, que es crea un container, tiene el, el esquema es que tiene un servidor el sistema operativo como antes y ahora en vez de tener las máquinas virtuales tienen las librerías que, que están en el sistema operativo del host y después son las aplicaciones que tiran de la librería todas de la misma librería y docket es la que se encarga de eh, es el que se encarga es un cliente a todas estas aplicaciones y eh, cuando una aplicación pide algo que tiene que usar de la máquina virtual Docket es el que se encarga de es como un intermediario entre la máquina y cada aplicación y cada aplicación ya no aquí no es como esto que es una máquina entera sino que cada aplicación es un proceso dentro de la máquina es como un programa es que en vez de si tú tuvieras una máquina windows y lanzas el word y tienes un proceso de texto pues en Docker lanzas un wordpress y en vez de tener una máquina virtual tienes un proceso que es una máquina o sea el proceso es un ordenador en sí mismo y es un proceso es la memoria que ocupa memoria ram como igual que un proceso el proceso tiene que descargarlo en el disco duro, el sistema operativo lo descarga, es un proceso exactamente igual que si fuera Word o cualquier otro proceso. No tiene la complicación de una máquina virtual, es súper ligero y además Docket. o sea, este sistema de virtualización ligera un poco, ya existía antes de Docket, pero lo que Docket ha conseguido es hacerlo mucho más eficiente, las máquinas son mucho más pequeñas que antes, son mucho, corren súper rápido, son súper... Son eso le gusta mucho a los administradores y a los desarrolladores y a todo y todo, Hoy en día, todas las empresas grandes, Google está apostando muy fuerte por Doque. Eh, el, el mayor sistema que se conoce, a lo mejor la NSA tiene otro más grande, pero el, el mayor sistema público de Docker es el de Spotify. Spotify lleva desde que empezó Docker, desde dos años, todo su sistema de integración continua, todo es Doque. Esto es un poco lo mismo que antes. Lo que. Lo que otra gracia que tiene Dock es que como, como esto es muy pequeño con respecto a esto tú puedes hacer una versión de prueba de la aplicación y la, eh, la versión no es como cuando estás desarrollando eh, una versión de tu programa y tiene bueno, estás haciendo la versión 1.1 y tiene la versión 1.2 y quieres probarla cuando haces una versión nueva no, no cambia solo el código sino que cambia la máquina entera la puedes tener en una misma máquina física distintas versiones, no de tu código, sino distintas versiones de tus máquinas distintas tú puedes tener eh, y el, el, si alguien conoce supongo que alguien conocerá el sistema de versiones que tú en git o github que haces un, un comando que se llama commit y haces un commit del código y eso significa que hasta aquí es un punto de acceso y hasta aquí hasta aquí funciona y ahora empiezas a cambiar y haces otro commit, en vez de hacer eso, eso ese tipo de comando de commit push, pull que, que se usan para hit se hace pero con la máquina entera, no solo con el código, sino con toda la máquina y puedes tener versiones de máquina, como son pequeñitas de, usando y viendo qué diferencias hay, puedes probar no sé, lo que quieras. esto es lo que... Bueno, esto es lo, eh, lo he contado antes de tiempo, esto es lo que me venía a decir ahora que tú tienes la aplicación original que no hace falta coger muchos recursos haces una copia y puedes modificarla, no sé qué, y puedes ver qué que que cambio hay entre una y otra en esto con las máquinas virtuales no es tan fácil de hacer porque cada vez que metes una máquina virtual por ejemplo si tienes una máquina de 8 gigas y haces una máquina virtual de 2 gigas, pues en 8 gigas te caben tres o cuatro máquinas de 2 gigas, pero no más no, tienes, no puedes poner cuatro, aquí puedes poner 40 que no va, no va a saturar el ordenador ni el servidor y hace lo mismo, la gracia es que hace lo mismo muy bien, Docker tiene esa, como instante tiene dos, esas dos, son dos programas en realidad, el Docker Engine, que es el server que gestiona los contenedores, que es el que ve qué necesidad tiene cada uno, cuando un contenedor pide algo es el que se lo sirve, es un... y el cliente que es el control remoto, que es lo que tienen instaladas las aplicaciones, que es lo que le van pidiendo al servidor, lo que va necesitando y él se lo va uh, dando. Y el hub, que es otra, que es también otro, esto sí que es un invento de Docker que no existía antes, que es, es el pool de todas las imágenes de todas las aplicaciones que se han hecho y que la gente ha ido publicando, pues están ahí, tú puedes con un solo comando tú cuando tú diseñas tu máquina, le pones la memoria que quiera le pones el contenedor diseño como quiera tú lo puedes publicar en el Docker Hub y ya está disponible para todo el mundo. Además es imágenes públicas, permite automatizar el workflow de trabajo porque la gente puede cada vez que hace un, lo puedes subir. Cada vez que hace un cambio la puedes subir y que los otros la usen y la miren y hagan lo que sea. Se integra con GitHub, con todos los sistemas, con Bitbucket, con todos los sistemas de código que hay. Y es una maravilla. Si tú lanzas un, el código, si por ejemplo ahora, ahora veremos cómo se hace con WordPress, pero si tú lanzas Docker, dame un WordPress y no está en tu ordenador, él solo, sin tú hacer nada de decirle dónde está ni nada, se conecta al hub y se lo baja. No, no tienes que, siquiera tienes que bajarte el Wordpress de, de la página de Wordpress estas son otras herramientas que hay porque los he contado es el, el sistema básico no, no, no quiero entrar muy en profundidad de cómo funciona esto pero es el sistema básico es eso, pero después han salido llevan los dos años que lleva que están saliendo un montón de herramientas nosotros dimos un curso a programadores, esto la semana pasada otro y la semana pasada salieron 30 aplicaciones para Docker la semana pasada, o sea que está la gente mm, trabajando en esto constantemente, esto salió hace poco también, que es, A, a es que es una aplicación para hacer multicontenedores, si tu aplicación es muy compleja como para estar en una sola máquina, necesita por ejemplo, que la base de datos esté en otra máquina y la, eh, la aplicación esté en una máquina y la, el caché esté en otra máquina, no sé qué, pues se puede hacer distintos contenedores y que se comuniquen entre ellos y se pueden hacer clústeres, se pueden hacer de todo. Con una herramienta que se llama 12Compote. otra herramienta. Esto lo cuento para que suene, ¿no? Con la, la herramienta de orquestación, las, cosas, las máquinas virtuales y lo, en, un, en un sistema complejo de desarrollo, hay que hacer una orquestación entre cómo los servicios se lanzan, si se lanzan a todo después, hay que esperar a que termine de compilar para que después se minifique el CSS, por ejemplo, y después se suba. Pues eso se llama orquestación y también un software de orquestación para Docker que se llama Syspark, que es muy bueno. Y la Docker Machine es una también otro software son, son software herramientas que están surgiendo en el ecosistema alrededor de Docker que lo que hacen es añadir funcionalidad y, y resolver problemas que se van teniendo ¿no? ya os he soltado todo el rollo de Docker ya no os voy a contar más de, de cómo funciona esto solo era para poner un poco cómo funciona ahora, ¿cómo se usa esto? ¿cómo mejora mi sistema o qué os puede servir a ustedes en Wordpress o en cualquier página de, para usarlo? Ustedes nuevamente si sí, hacéis una página web en Wordpress o en, la, en el sistema que sea, el sistema tradicional es instalarse XAM o MAM si es en Mac o LAM si es en Linux. Instalar ahí, eh, la base de datos en MySQL en la máquina, instalar ahí el Apache o el Nginx o el que sea instaláis Wordpress, lo ponéis en vuestra máquina, podéis tocar, cambiáis, metáis el plugin, no sé qué, funciona todo, en el tiempo que sea haciéndolo, lo subí al servidor y, y estáis desarrollando en Windows, el servidor es el Ubuntu y no funciona, eh, las animaciones no funcionan o le da un botón y no sale lo mismo que sale en Windows, porque está en Windows, el otro está en, Windows, en Linux, pues está, está desarrollando en una máquina que no es la que va a estar después en producción, Y instalado... O sea, o sea, se puede pensar que todo lo que contaba antes de Docker, que si la máquina es virtual, que si los contenedores, no lo sé qué, es una cosa muy complicada, pero eh, más complicado es instalar el champ, que tienes que responder si es la contraseña de la base de datos, que es donde la pongo, dónde no la pongo, dónde está, si el, la PHP se lanza o no, que ahora vemos cómo se, cómo se usaría Docker, o se ha contado cómo funciona, pero cómo se usa Docker de verdad, pues ustedes vayan a, a Docker.com, sin S, porque si vais con S os vais a Levi y os veis esto, esta es la página principal de docker.com que son la, las aplicaciones más populares que están hechas con docker y queremos hacer un wordpress, o queremos usar node, o queremos usar acento, o queremos usar lo que sea pues le hacemos clic aquí en wordpress y te muestra eso te dice, bueno te, tienes que haber instalado docker antes, que bajarte lo instalarlo como un programa normal y eso que parece un, un programa muy raro, en realidad aquí lo que está diciendo es un comando que es lo que dice Doque, o sea, Doque que ya está instalado, run, ejecuta, un nombre de algún WordPress enlazado con algún SQL y se va a llamar WordPress. Esto no eh, sé sea, que esto no hay que saberlo, esto es copiar, pegar en tu sistema, ejecutar, y dice, eh, tengo WordPress en mi repositorio, en mi ordenador, no. Me voy a la app, que ya sabe dónde está, porque él ya lo sabe, eh, me lo bajo, y empieza a decirte, te lo bajas, pum, pum, y ahora dice, conéctate a localhost.com, te, lo, te lo conecta hasta localhost.com y está WordPress instalado con su tema principal por defecto, y ya ya. O sea, mucho más fácil que escribir sham, solo que escribí esto y ya está todo hecho. Te dice, ¿Cuál, él solo le, pone, le ha puesto la, la contraseña al administrador, solo le ha puesto todo. Está evidentemente está la parte fácil después ¿eh? si tú quieres que el SQL tenga otro usuario si quieres que el wordpress se llame no se llame wordpress se llame no sé qué aquí hay después en la página web debajo de esto hay 30 constantes que pueden que puedes usar para modificar esto para modificar si en vez de quiere que esté en el puerto 80 la página web esté en el puerto que sea si quiere cambiar lo que sea después se puede cambiar porque lo que o sea, la máquina esta que lanza, la configuración está escrita en un archivo que se llama docket-files, que está ahí la configuración que le ha puesto el que ha hecho esto. Pero claro, después usted, puede, quien quiera puede diseñar su máquina y hacer el, el docket-file que quiera y diseñar la máquina que quiera. Que ahora vamos a ver una, una máquina que ha diseñado un japonés, que es muy bonito, que la ha hecho más fácil aún, porque el japonés ha dicho. Esto es muy difícil porque esos comandos son muy largos. Yo quiero poner solo docket, rom, no sé Wordpress y que, y que se lance todo Wordpress. Entonces ha hecho su sistema, que eh, es, es lo mismo que docket, pero la llama worket, o sea, entre la, la diminutiva entre Wordpress y docket. Y lo que hace es que puede usar Wordpress en los comandos de docket y así, pero más fácil, sin tener todo ese chorro de comandos, sino más pequeñito y entonces para usar esto lo que, que instalar un, una máquina virtual que se llama background background es una máquina virtual que salió también estaba muy en boga el año pasado y hace dos años para desarrollo que en realidad es una máquina virtual normal y corriente lo que pasa es que viene ya instalada con un montón de herramientas de desarrollo virtualbox que es lo que le da servicio a background que supongo que muchos lo conocerán, que es una, también es un, es un improvisor de máquinas virtuales un plugin que también se instala fácilmente que es para conectar estas cosas y teniendo eso instalado, lanzando eso, ya tiene esto, hace, hace un esto si, no sé si el que sepa que es un sistema de versiones, es un sistema de versiones que clona, lo que está diciendo aquí es que clone este programa y lo ponga en la carpeta worker, que se llama esto, esto levanta la máquina virtual y con eso ya tiene todo lanzado y configurado y todo, todo funcionando. Se si visita en el ordenador esa página worker.dev y ya ahí está todo está todo levantado y lo, y lo curioso eso es que si te lo carga, lo único que tienes que hacer es volverla a hacer en, en Worker ni siquiera hay que apagar la máquina sino si lanza otra vez el comando él apaga la máquina, si está encendida, mira, mira si está encendida, si está encendida la apaga si la busca otra vez, la, la baja otra vez y la reinicia y la pone solo o sea, es el, todo, todas las herramientas que están saliendo juego que son herramientas de automatización, porque tardamos mucho en hacer muchas tareas repetitivas que no son, que se puedan automatizar y esto lo que hace es automatizar todo muchísimo. Y ya está, hasta aquí, hemos llegado. Adiós. No sé cuánto ha tardado, pero espero que hayamos recuperado el tiempo perdido. ¿Alguna duda que se os haya quedado? Porque me imagino una pregunta hola buenas hola. me llamo Juan Antonio eh, realmente para utilizar Docker tienes que tener unos conocimientos básicos de consola no para de trabajo en consola oh, ¿Eh? O saber copiar y pegar, eh, eh. o saber buscar en Google y copiar y pegarlo sí, tiene, no, sí, sí. eh, tiene alguna similitud con algún tipo de, de consola existente el tema de la... que ¿Sobre sí, qué está con, basada la consola? ¿El Linux en... no, si, si está en Linux usa la consola de Linux, y son comandos puede, los, puede los comandos, ¿no? Sí, los comandos que puedes usar son, son parecidos a los de GIP Si sí, no sé, GIP son parecidos a los que... O sea, para, después usa dock para apagar, encender hacer un... decir que este es el punto de ruptura, un commit, subirlo, bajarlo, eso es igual que ir, es do que es pull, go que es commit, go que no sé qué, pero la lista de comandos que se pueden usar, esta es la documentación, no hay, no hay que saber con solo más que leerse la documentación y escribir los comandos que ahí se dicen, son 10, 15 comandos, no son más, y así. Pero si se puede usar en Windows, puedes entrar en la parte de MS2 de Windows y en Linux puedes entrar en la consola normal. Solo que lanzas los comandos. Todavía no hay todavía no hay una interfaz gráfica para manejar eso. Todavía no existe eso. Hola. Muy interesante. Solo tengo una pregunta que no me ha quedado muy claro. ¿Qué diferencia habría entre, por ejemplo, una background box, o sea, un lo que sería máquina que supongo que sería como eso como un box de Vagrant donde sí, te sí. puedes instalar ya en, incluso cosas. en cloud total Una máquina con yo qué sé, con una instalación de Apache o bueno, lo que sea y ah. dónde entra exactamente en este caso el, el Docker. ¿Sería para la aplicación solo o sería una alternativa a un box? La, la diferencia es que Vagrant es una máquina virtual con, en, entera, o sea que Vagrant tiene su sistema operativo, que le puedes poner que quiera, Ubuntu o lo que sea su librería, su... y si quieres tener otro background, tienes que instalar otro sistema operativo, es otro otro archivo aparte, y la diferencia de Docker es que es, un, el, es más pequeño, o sea, tú puedes poner background y Docker perfectamente, lo que pasa es que ocupa, en vez de ocuparte lo que ocupa de background, ocupa menos, y es más más rápido, eso, solo eso. Entonces, si quisieras un par de instalaciones con distintas versiones, por ejemplo, de PHP o así, ¿deberías usar background para la máquina? No, no, tú usas vale. Docker. Lanza, lo que he hecho yo de Docker Run uh -huh. eh, WordPress, pues pon pues, Docker Run PHP 4.2 y otro Docker Run PHP 4.3. Y usas uh -huh. dos contenedores, son dos contenedores distintos con dos máquinas distintas. Vale. La, la gracia de Docker con respecto a la virtualización tradicional es que no necesitas el sistema entero, solo necesitas la parte que, que usas, no lo demás. no. Sí, si, eh, o sea, si tú lanzas, eh, para que intentar que quede más claro, si tú lanzas dos contenedores con dos versiones de PHP distintas esos dos contenedores van a compartir el Apache por ejemplo si está instalado la máquina y si usas dos vagas distintos cada vagran tiene su Apache distinto son dos Apaches enteros que estás cargando en la memoria y con dos contenedores Docker solo hay un Apache y dos versiones de PHP genial gracias alguna otra pregunta en la sala sí tengo sí, una sí, sí. claro venga Yo me imagino también Mariano que, que... Eh, eh, que, que a la vez que también puedes eh, virtualizar de, de esa forma también los recursos también puedes decidir eh, claro. a, a, a cada máquina por ejemplo la RAM no claro claro en, en, el, doc file, en el Docker file ese ahí tú defines lo, los recursos que que se le da. Le, el, el comando ese tan básico que yo he puesto de run Google, ya el que ha diseñado eso ya la ha puesto los ha RAM que le ha aparecido. Eso es, sí. que habría que entrar, ya eso sí necesita más conocimientos. Entrar en el files y diseñar una máquina, ya necesitas conocimiento de administrador de sistemas para diseñar una máquina, claro. ¿Y en generar de consumo de recursos, cómo funciona En el ejemplo que ponen en la página web, que es un Ubuntu. Puede durar un giga o lo que dure ocupáis y, y con, con esto ocupa 128 megas. O sea, son 7, 8, 9 veces más pequeños una virtualización por contenedor que una virtualización tradicional. O sea, es mucho más... Pero no es que, lo que ya me he dicho antes, no es que yo que inventara nada, porque no sé si tu empresa usa Virtuoso o qué usa. ¿No usa Virtuoso, no sabe. Virtuoso es, una es un sistema de virtualización también por contenedores que usan muchos hostings y en realidad son contenedores también o sea, la, la, la virtualización ligera esta que introduce Docker no es un invento de Docker el elemento de Docker es que sea tan eficiente lo, lo, que han, lo que ha conseguido que esto ahora todo el mundo hable esto, eso es la eficiencia que han conseguido han conseguido hacer súper pequeño que ocupe poquísimos recursos mm, se puede y que son procesos en realidad de un administrado sistema si, tú, si el que conozca Linux o, o Unix con un PS que se ve las tareas o en Windows, que se ven las tareas que tú haces controlar, suprimir en Windows y te aparecen todas las tareas que estás agotando en el sistema, si te ves lo que ahí son, la cada máquina es una tarea como un, otra cualquiera, sí. como sí. O, como el navegador o como cualquier tarea. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Seguro que luego hay muchas más preguntas. Porque aquí, aunque pone Adior", adiós, es una ¿vale? Así porque va a estar luego en la barra de expertos para no solamente estas dudas, sino todas las otras dudas que, Pero lo que, que, lo que Espero Pero con esto, si sí, os ha quedado una par de ideas clave, como que es la diferencia entre un contenedor. Solo se sabe, la diferencia entre un contenedor y una máquina virtual, cualquier conversación tomando café os quedáis súper bien con la gente. Bueno, pues muchísimas gracias, Mariano. ¿Vale? Hasta luego.